No estoy celoso, no estoy celoso, no, estoy, no celoso. estoy celoso. ¡Wow! Ustedes chicos, realmente no tienen que hacer esto. No, no es problema, <ríe> Ay, este tipo de cajas en MedBurger. <ríe> Cualquier cosa por ti, Amy. No puedes llevar unas cuantas cajas por ti misma, Amy. Creo que te deberías entrenar un poco más. Es plenamente capaz, se le llama ser un caballero. Sonic, no como tú, que ni siquiera sabes qué significa. ¿Caballeros? ¡Ja! ¿Tú de verdad crees que estos chicos te ayudan solo por ser amables? ¿Se te olvida que Dave trató de destruir la tierra? ¡Ah! ¿Por qué te preocupas tanto? ¡Es como si fueras mi novio! Fue entonces, cuando Eggman hizo su ataque. No sé por qué dije esas cosas. No es como si estuviera celoso, es solo que... ¿Por qué Amy no me pidió ayuda a mí? Yo pude haber hecho esas cosas en poco tiempo. David los demás. Yo soy el chico indicado. Amy... Ella es... Ella es... Amy es mi chica. este, Ese fue un gran swing. Seguro que diste un plazo para el cabeza de huevo, ¿verdad? <risa> oh, gracias. Lo hiciste muy bien también. Lo, Lo siento. siento. Nah, no tienes nada que disculparte. Yo estaba fuera de mis líneas. Eso no fue nada cool. Oye, la olvidad se ve muy bien en ti. Dios mete, sin embargo, está bien. ¿Qué tal si tú y yo vamos a comer algo? Y después vamos a, no sé, ver una película o algo así. No, no, pues, no, no. Y ya sabes, quiero compensar lo que pasó hace rato. Solo tú y yo. Sí, estaba pensando que ya hacía un tiempo desde que tú y yo no hacíamos algo solos. Ya sabes, sin Sticks y los demás. Entonces te recogería a las seis. No me refiero a que literalmente vaya a recogerte o cargarte. Por supuesto que no. No es que seas pesada. Por supuesto que no es. Solo que tú eres plenamente capaz de caminar por ti mismo un montón. <ríe> eh, ¿Qué te parece que en lugar de eso nos veamos en la plaza del pueblo? ¿Ok? Bien. Bien, nos vemos a las seis. Bye. Son un desastre. Ahora me va a tomar tiempo para esta noche. Para que los pequeños roedores van a tener una cita. Chicos, tengan listo el Deckman móvil. Ha habido un cambio de planes. <risa> Oye, en realidad estás a tiempo. ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? Yo nunca llego tarde. Oh, ¿en serio? En realidad. Sí. No respondas a eso. Vámonos. ¿Eh? ¿No vamos a McBurger? Oh no, no podemos ir allí. No cuando te has vestido de esa forma. Eh, Muy bien, aquí estamos. Espero que tengas hambre. Eh, Sonic. ¡Egman! Mi arranque tenemos aquí. Amy Rause y cabeza azul. ¿Qué demonios haces aquí, Eggman? Tal vez este sea un trabajo de poco tiempo Las partes de la robot no se pagan solas, ¿sabes? Bien Solo que pediré otro camarero Oh, casi se me olvidaba Los demás camareros están atados por el momento Vámonos Veamos otro lugar donde comer ¿Qué pasa Sonic? Este restaurante de fantasía es demasiado para ti No no se trata de eso esta noche. ¿Quién no hubiera sabido que Meg Murder estuviera abierta esta noche? Mm hmm.